Laica. Laica. El día de hoy vengo a hablarles de dos cosas. Primero que todo, de una arena nueva que se llama Freeze Stick Multicar con Freebies, y segundo, la importancia de la arena en nuestros gatos y la lección de nosotros a la hora de manejarla. Primero que todo, los gatos agradecen la tranquilidad. Es por eso que tener arenas en lugares tranquilos, libres de ruido, libres de comida, libres de zonas de distracción o juego es importante para que nuestros animales hagan a sus deposiciones de manera adecuada. Segundo, elegir una arenera acorde a las necesidades de nuestros gatos. Si tenemos más de un gato en la casa, lo más importante es que tengamos una arenera, ojalá por cada gato. Tercero, elegir una arenera acorde a de las necesidades. Digamos, si son gatos demasiado grandes, tenemos que elegir una arenera con dimensiones grandes. Igualmente, tratar de elegir arenas que sean libres de contenido de liberación de polvo. Cuarto, siempre realizar un cédula de la arenera a diario. Eso evitará que nuestros se empiecen a buscar sitios inadecuados para hacer sus deposiciones. Tener casas felices y, gatos y casas más frescas solo es gracias a la arena Multical con FreeBits. Te presentamos la nueva arena Multical con FreeBits. Su tecnología FreeBits permite un agradable aroma y un control de olores extremos. Segundo, tiene un control de olores hasta por 10 días consecutivos y evita el crecimiento bacteriano. Tercero, su tecnología vertical permite esas casas o apartamentos donde tenemos más de uno o dos gatos, el control de olores y el control de las deposiciones. Tercero, el alto poder aglomerante con su mayor compactación facilita la extracción a la hora de realizar la limpieza de la piedra. Y cuarto, y lo mejor de todo, tiene un 99.9% libre de liberación de polvo, lo que va a repercutir directamente en la aparición de enfermedades respiratorias a futuro de nuestros gatitos. Laica like like